Eh, bueno, si sí, yo empecé muy joven a, a ver películas que me interesaban. Fui lo que se llama un joven cinéfilo y con un grupo de amigos hice un cineclub. Un cineclub que todavía es un cineclub histórico, todavía sigue. Hace un festival que es famoso, el más antiguo quizá de España, el más antiguo no, pero los más, en Alcalá de Henares. Yo hice el bachiller en Alcalá de Henares, muy cerca de Madrid, el cineclub Nebrija, y empezamos a poner películas que no eran las normales, que no eran las que se veían en las salas, digo, normales eran muy normales y muy buenas, pero no eran las habituales de programación. Y, y eso me hizo crecer como cinéfilo, como alguien que se preocupa y le gusta el cine y va viendo que no solo hay películas de entretenimiento y, y excelentes aventuras, sino que hay películas más complejas, más interesantes, más curiosas. Ahí seguramente… Vi, seguramente, no seguro, el primer Buñuel, eh, Berlanga se veía en los cines, digamos, no de cineclubs, pero que me interesó enseguida, y también había una parte de Berlanga que se veía en esos cineclubs. Y me interesé pues, muy pronto, luego yo hice otra carrera, que era periodismo, y siempre hice, además de periodismo, eh, cosas en el cine, colaboraciones... Eh, Fui regidor, fui ayudante, fui guionista y acabé haciendo una productora haciendo documentales al paso del tiempo. Las primeras experiencias, bueno, las primeras experiencias eh, como realizador o como productor fueron ya cuando había hecho una carrera mmm, de periodista había hecho una carrera distinta de escritor y periodista y ya me lo tomé, digamos, más en serio. Dije, voy a hacer una productora, hice, hice una productora que se Cero en Conducta que era un homenaje a Jean Vigo, a un cineasta francés que me gusta mucho, y hice muchas cosas, hice cortos, siempre documentales. Luego hice alguna ficción, pero casi siempre fueron documentales, y empecé pues haciendo historias que tienen que ver con la historia del Madrid de los años, que no había conocido, la historia del Madrid de los años 50, otra historia. Otra historia hice en Valencia, cuando Valencia se había puesto de moda, había una especie de, de viaje de, entre Madrid y Valencia, que era muy a tomar eh, drogas espíritas. Había unas discotecas donde se tomaba espíritas dice, esto hablo hace 30 años, ¿no?, por ahí. Y luego seguí haciendo otras cosas muy distintas y luego hice un largo documental que fue. Con, tuvo mucho éxito y seguí haciendo. Y bueno, todavía compagino mis otras aficiones con la del cine. Bueno, no, no, no, no especialmente. El cine lo he conocido como curioso y como espectador bien desde que era bastante bien, perdón por la pedantería, pero he tenido afición así muy, muy afianzada por, por cines, no los más comerciales, sino por cines más singulares y mi experiencia con el cine ha sido, entre otras cosas, lo difícil que es hacer cine, lo difícil que es producirlo. Y también eh, lo necesario que es que se haga a pesar de las dificultades. O sea, el cine, si te encuentras con las dificultades y si te rindes, pues no se tira para adelante. O sea, el problema de la financiación, de, de convencer a la gente, la historia, encontrar la historia, etc. Todo eso es algo que hay que superar. O sea, hay, que, hay que saber lo que quieres contar y quererlo contar desde el lado cinematográfico. Pues, hombre, el cine es una especie de, de prolongación de nuestros sueños y también de nuestras realidades. O sea, el cine se instala en ese mundo que tiene que ver con lo imaginario, con lo que tiene de, de deseo, de ilusión, de, de, de imaginación, y también el cine puede estar pegado a contar las realidades, y es una combinación entre la realidad y el deseo. Pues eh, una opinión que es eh, variable, que, de, que si haces una selección del cine español, hay películas interesantísimas casi en cualquier época, incluso en las más complicadas, en los años de la posguerra, en los años eh, posteriores, anteriores, en los inicios del cine, hay un sello de unos cuantos cineastas y de unas cuantas productoras, que han sido muy interesantes, eh, de manera global es un cine que todavía está buscando su camino. Ha sabido comunicar más o menos en distintas épocas con el público español, con algún público americano, eh, americano de habla hispana, y no ha sabido traspasar tanto, salvo excepciones. Ahí están las excepciones, ¿no? que son marca de nuestra historia del cine pero todavía es un cine que tiene quizá el, la misma calidad que otras cinematografías y no ha sabido, por razones muy diversas, eh, exportar tanto lo que hace. Fundamental. o sea En el cine de español del siglo XX hay dos nombres fundamentales, que son Buñuel y Berlanga. Luego se incorporan otros y hay otros de otros niveles. Pero el mundo contado cinematográficamente por Berlanga, que es netamente español, porque Buñuel siendo muy español, españolísimo, digamos, ha tenido que hacer mucho cine en el exilio. Ha hecho mucho cine en Francia, ha hecho mucho cine en México sobre todo, y ha hecho cine en otros sitios. Y entonces, bueno, es una mirada española cosmopolita. Y la de Berlanga, sin dejar de ser cosmopolita, es profundamente española. Es una marca de nuestro cine con una mirada que no se parece a casi ninguna. Berlanga no tiene referencias de maestros en los que se base. Ni siquiera puede haber continuadores, porque es un mundo propio muy disparatadamente genial. ¿no? Entonces, llevar ese mundo de contarnos desde el lado, hay una palabra que es berlanguiano que ya se ha instalado, o sea, y que nace de su propia mirada, que es una especie de, de surrealismo provocador, irónico, eh, inteligente, culto, y es una mezcla, de es un cóctel muy, muy peligroso y muy interesante. No, no creo, o sea, yo creo que igual que no lo hay en otros sectores y no lo hay en la sociedad, que hay que desarrollar esas eh, carencias, ¿no? Yo creo que el cine ha tenido grandes directoras, y ha tenido técnicas, y ha tenido, por supuesto, actrices, pero igualdad de género no, no hay, o sea, la desigualdad existe. El cine es un reflejo, es un paralelo a las otras vidas culturales, no es diferente, no es un nicho especial que tenga una cuota de mayores libertades y mayores... Yo en libertad le digo mayores igualdades. No, no hay. Bueno, la política influye en toda nuestra vida. La política es la forma en que nos gobiernan o como nos dejamos gobernar. Es la forma de, de, de organizar una sociedad. La política, el cine, puede estar voluntariamente ajeno a la política con una voluntad casi de hierro, y es casi imposible no verte influenciado o, o interferido o ingerido por la política. La política puede ser buena o mala, o sea, lo político no es ni peyorativo ni, ni, ni positivo, es una forma de organizarnos que tenemos, influye en nuestras políticas culturales, que también son políticas cinematográficas, y el cine no está ajeno, además el cine es un reflejo, a veces, de la realidad, otras veces es otra cosa, es un producto de la imaginación que se quiere evadir de la realidad, pero naturalmente la política, claro que está... influye en el cine. No, no he discriminado. No, no, yo no sé... Eh, por ejemplo, ahora no hay casi ninguna película italiana que venga a España, que podamos ver en las pantallas, alguna francesa sí, Ninguna o po, muy pocas de países de Europa que no sean esos. Hay una industria muy potente del mundo anglosajón, sobre todo el mundo americano, que invade de manera mayoritaria las carteleras y eso lo sufrimos o lo gozamos todos. Ya, en el español no es. Ahora hay una moda del cine coreano. Y el cine coreano compite en muchos sitios, en igualdad o, o, con, o con pulso importante, y el cine español pues, está compitiendo con esos países que son parecidos a él, en potencia industrial y cultural. No hay discriminación. Pues que, que tenga la suficiente eh, capacidad de ilusionarse y de no rendirse, porque no es un camino fácil. Es un camino que te encuentras muchas... Eh, casi todas las cosas interesantes no resultan tan fáciles, ¿no? El azar puede intervenir y puede tocarte una lotería, pero lo normal es que tengas que tener una capacidad de resistencia, que se vea mucho cine, que se vea mucho cine, que eh, es bueno saber lo que han hecho otros para poder, quizás no hacer lo mismo, pero tener las referencias adecuadas y que tengas la suficiente eh, fe en ti mismo como para defender la idea de lo que quieres hacer y, y, y sacarlo adelante, que no es fácil, pero hay que insistir.